Buenos días, amigos de Aldia.com.es. Los saluda Javier Lizano desde el Hotel San Andrés de la Ciudad de Quevedo. Estamos aquí con Andrés Lozano de Fundación Ciudadanía y de Desarrollo. Andrés, buenos días. Eh, hemos participado de una capacitación muy interesante. Eh, ¿Podrías un poco desarrollarnos algo breve en qué consistió esta capacitación? Por supuesto, esta fue una capacitación ejecutada por Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Contacto Nacional de Transparencia Internacional en Ecuador, gracias al apoyo de Corporación Participación Ciudadana y LUSAID, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se basó en presentar una caja de herramientas, que es una caja de herramientas, básicamente es un documento que contiene tips, que contiene páginas web, consejos para que los periodistas... Tomen la información pública, esa información que nos corresponde a todos, que todos somos dueños, y la conviertan en información de todos. ¿A qué me refiero? Que la saquen del escritorio del funcionario público, que la saquen de los archiveros y la usen para generar noticias. Esa es la finalidad máxima con la que les estamos enseñando a utilizar la información pública. ¿Y de qué manera este contribuye esto a la sociedad, en este caso de la provincia de Los Ríos, la ciudad de Quevedo, o a la sociedad ecuatoriana, el que un periodista, un comunicador social... Este, pueda acceder a este tipo de herramientas. ¿Cómo contribuye a la sociedad? Perfecto, esto fortalece las capacidades de cada uno de los periodistas, que no tengan que quedarse solamente en el discurso oficial, en el boletín, que es lo que las autoridades quieren mostrar, que no se tengan que quedar solamente en eso, sino puedan indagar profundamente en la información pública, en no quedarnos solamente una obra tiene sobreprecio, una obra tiene un problema, sino entrar a los documentos contractuales del CERCOP y ver qué está pasando. Nos permite tener esa capacidad con los periodistas y tener noticias de mayor calidad para la población. Y finalmente, este, ¿también esto es de alguna manera contribuir al desarrollo social? Sin duda, todos estos objetivos que tenemos en este proyecto, como les había comentado, este es un trabajo con prensa, pero también tenemos aristas de trabajo con sociedad civil, con el sector privado, con el sector público, permiten en conjunto lograr un desarrollo social para el Ecuador. Bueno, le agradecemos a Andrés por esta estas palabras y también por el tiempo que se han tomado en compartir con nosotros los periodistas de la ciudad de Quevedo sobre estas herramientas para realizar nuestro trabajo que finalmente va a retribuir al bienestar de la sociedad. Buen día.